Mi buen amigo Grimio González, va, buen día. Remy. Permítame que me anticipe yo a usted a ver. por esta oportunidad y le salude primero. Anticípese, por favor. Pero ya acabo de saludarle. ¿Cómo ah, ya, está? Bueno. Buen día. Eso no más era. Pensé que me iba a querer hacer un gol de media cancha. ¿Cómo mm. es su estilo? Mi estilo, ¿no? A hacer gol de media cancha. tranquilo. Usted sabe. ¿Y su gato? ¿Cuál gato? El que lleva acá. Es que me dijeron, mira, Remy, este, los niveles de audiencia en cuanto a deportes han bajado. Tienes que cambiarte el outfit. Esa camisa... No te queda o sea, el departamento de producción de deportes. También tenemos un, departe, un departamento anexo en cuanto a estética y demás. Dijeron: No, a ver, salgamos de lo común ya. y quítese la camisa. Amigo. Bueno, yo tengo que hacer caso. Póngase un pañuelo en el bolsillo. Miren ese pañuelito. Por un favor. reloj, algo así. Mira, Entonces, ver, es un, un diferente, reloj. claro. Pero, miren, miren ese look. Claro, y ese reloj, qué? ese reloj, ¿cómo andas por la calle con ese reloj? ¿No te da miedo que te asalten en cualquier momento? No, solo lo utilizo cuando salgo en pantalla. Es un regalo de mi mamita, Gregoria. Me dijo, he hecho, hijo, el primer, día salgas que, en la tele. el primer día que salí en pantalla... ¿Te regaló el reloj? Al día siguiente me regaló el reloj y es solo para tele. O sea, en la calle no me va a ver con este reloj. Mamá, ¿estás escuchando? Hace 20 años que hago tele y no me has regalado ni un... nada. O sea, ¿qué te pasa, mamá? Ponte las pilas. Gregoria, doña Gregoria. Gollita de cariño. Doña Goyita. Qué buena, che, qué lindo. No, en serio, fuera de broma, qué reloj, ¿no? Es... A ver, mostrarlo, mostrarlo. Mira eso, mira eso, mira eso. Qué lindo. Pucha, no, olvídate. Lindo. Imitación, pero pues ahí vamos. ¿Cómo? O Honestamente, es pues no, que es la verdad. No, no digas -un eso. un Rolex original. ¿El ¿Rolex paraguayo ese? Es un Rolex. No es Rolex o sea, dice Rolex, pero. Pero es Rolex Quiero pensar que es original ya, ver, las... la, cosa es en, la cosa está en ya la las... actitud Cuando la... uno piensa que es un crack Lo es Primero Tienes que ganarte en la mente ya, pero, pero bien, hemos, hemos entrado para hablar de deportes Los que sí son unos cracks Son los, de, los clasificados en la Copa Evo A ver, ¿cómo Miren, es Mire, eh, All Ready, Bolívar, hay que ser sinceros hacen mejor las cosas en relación de los que quedaron eliminados. Los resultados muestran eso. Y de los equipos internacionales, gringo, pues no vamos a descubrir a, a, a los argentinos, a los brasileños que han venido, algunos incluso hasta pasear. Resultados muy abultados, 10 a 0, 5 a 0, pero en fin, es la realidad del balompié boliviano y de las divisiones menores. ¿Qué tenemos? Los cuadros los con cuartos los de partidos? final, ¿Sí? el informe de los cuartos de final. Vamos a ver la Copa Evo 2022 de Fútbol Sub-17 ya tiene los ocho equipos clasificados a los cuartos de final. Los que avanzaron a la siguiente ronda son seis clubes del exterior y tan solo dos bolivianos. Bolívar, Redi son los únicos equipos nacionales que siguen en carrera para ganar el título de este importante torneo internacional. Mientras que Trongues, Aurora, Nueva Santa Cruz y Deportivo Trópico quedaron eliminados. El nivel mostrado en esta Copa de Fútbol Sub-17 Evo Morales es muy alto. El roce internacional pone a Bolivia en los Ojos del mundo. Los clasificados a los cuartos de final son, por el grupo 1, São Paulo de Brasil, Sporting Cristal de Perú, el mejor tercero, All War Ready de Bolivia. El grupo 2, Gremio de Brasil, Boca Juniors de Argentina, el mejor tercero. Bolívar, el Grupo 3, River Plate de Argentina, Universidad Católica de Chile. Los partidos se jugarán en los estadios Evo Morales de Ibir Garzama y Hugo Chávez de Chimoré. El expresidente del Estadio Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Aima, destacó que el campeonato de confraternidad que lleva su nombre y que se juega en el trópico Cochabambino dejará muchas enseñanzas, pero también es una llamada de atención a los dirigentes del fútbol boliviano para mejorar las divisiones menores. importante, ¿no? Deja algunas enseñanzas, por un lado que estamos lejos del nivel internacional gringo y hay que ser sinceros, en Bolivia desde el 94 que se decía hay que dar prioridad a las divisiones menores, 97 cuando no pudimos eh, clasificar al siguiente mundial en el 98 en Francia se hablaba de que hay que dar un recambio generacional en Bolivia y que el futuro son las divisiones menores, mire eh, voy a pasar los 30 años y no voy a ver a una selección boliviana en un mundial, entonces me preocupa a mi generación y a las generaciones futuras no han visto jamás un equipo boliviano en torneo internacional, en una Copa del Mundo, o por lo menos que la selección esté ahí lidiando entre los primeros. Es más, veo el ranking FIFA de Bolivia y, y me da un ataque de caspa, porque honestamente la selección boliviana ha bajado de nivel considerablemente y reitero, el tema de las divisiones menores gringo es muy importante, gringo. Bien, eh... Teníamos los cuadros, ¿no? Donde se veía justamente el horario y todo lo demás. ¿Puedes sí. repasarlo un poquito? Vamos, vamos. Sí, sí. Para, para que la gente vuelva a tener presente. Sí, estamos hablando de eh, dos fechas, ¿no? ¿Qué días se disputan? El viernes 5 de agosto, hoy a las 4 de la tarde River Play contra All We Ready. Imperdible, Ah, ¿eh? Dos equipos con la banda cruzada. ¿Cuál de los dos utilizará la, la polera original? River. Vaya uno a saber. Por gentileza, ¿no? Eso también, somos muy gentiles los bolivianos Boca Juniors contra Sporting Cristal a las 4 de la tarde también Bolívar contra el Sao Paulo de Brasil Y el Gremio contra la U Católica Estos son los cuartos de final de todo la esto, Copa Evo el viernes Todo esto se juega hoy Hoy Un escenario, Chimoré, el otro y Garzama. Y Virgarsama Correcto ¿Cuál de todos es su favorito? No está Diez Strongers, usted es hincha de Gualdinegro Always, pues ¿cuál va a ser? Ah, claro ¿Para qué me preguntas En cosas? divisiones menores usted le ha apoyado Pero en división mayor siempre saca cara por Diez No Toda la semana lo hizo y ahora se va a negar, no puedo creerlo, gringo. González. Ahora he hablado ¿sabes? del puntero? He sido objetivo. Así no ahora se va a volver a dar la vuelta, ¿quién crees? Jamás. Bien, eh, volvamos, por favor. Gringo, eh, ¿usted cree que en la problemática del balompié boliviano en dónde se centra? ¿Por qué Bolivia no va al mundial? ¿Qué pasa con el, con Bolivia? ¿O es que somos tan malos para el fútbol? ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora tienes? ¿Tienes Exactamente tiempo? Exactamente. ¿Tienes tiempo para que charlemos? Esto es para unas dos, tres. No, horas. pero resúmalo. no. A ver, ¿qué puede ser el problema de Bolivia? Sí. Divisiones menores, creo. Divisiones menores. Sí. No ¿En? se trabaja, no se hace nada en divisiones menores. O lo poquísimo que se hace, se hace mal. Totalmente eh, esfuerzos aislados. No, no hay una, un trabajo integral pensando en divisiones infantiles. ¿no? Creo que ese es el gran problema. Me ¿Preocupa? Porque talento hay. Los juegos plurinacionales han mostrado varios jugadores sí. interesantes, algunos que han salido del país, Pero no, no otros hay, que están en. No hay un criterio unificado para decir cómo vamos a trabajar el tema de divisiones. b tú lo mencionaste. Juegos deportivos plurinacionales se hicieron cuando Evo era presidente. Ahora no se hacen. Eh, en un esfuerzo que dio algún fruto, seguramente, sí. o muchos frutos, no es cierto. En des... disciplinas. Pero se descontinúa. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿O terminaban Entonces, esos juegos? Si eso, si eso fuese una constante, que todos los años hay y todos los años surgen figuras, seguramente estaríamos hablando de un mejor escenario. Si a la par de eso tuvieras torneos de cuarta división, tercera, segunda, como los había en los tiempos de la asociación antes de que se funde la liga, quizás tendrías también otro escenario. Si tuvieras competencias en Copa Simón Bolívar, si los chicos jugaran los preliminares, ¿no? De los eh, partidos del Tigre, de Bolívar, de las primeras, como llamábamos antiguamente. Si hubiera eso, ¿no es cierto? seguramente esta, esta cadena de, de, de, de funcionamiento trabajaría ¿no es cierto? y te daría frutos. Lo que pasa es que eh, no hay una relación inter, interrelación entre los eslabones. como una máquina ¿no es cierto? que eh, funciona dispersa. ¿no? Una máquina tiene que tener todas las piezas juntas para, para funcionar, para caminar. Aquí estamos viendo que en el fútbol no pasa eso. ¿no? Es un cuento antiguísimo. Entrenador... ¿Sabes qué? Desde que soy niño. Recuerdo, Tito de la Viña ya contaba esto, decía, el problema en Bolivia son las divisiones menores, no se trabaja divisiones infantiles. Hoy, mira, 40 años después o 50 años después, don Tito de la Viña, más vigente que nunca, tiene absolutamente toda la razón, no se trabaja bien divisiones menores. Y hasta tanto no se trabaje bien en divisiones menores, tendremos que seguir esperando un milagro como aquel que aconteció en, en la década de los 90, cuando se juntaron muchos talentos, ciertas circunstancias, un buen técnico... Una serie de coincidencias, se alinearon los astros y terminamos yendo al Mundial. O sea, usted afirma de que la realidad boliviana de ahora no va a ir al Mundial, el próximo Mundial Bolivia no, no va a estar. No tendría por qué, no tendría por qué. Aunque tenga, Porque no tengamos un buen bien. entrenador. Es que el entrenador no entra pues a la cancha, no es el que mete los goles, no Porque es el le que le comento el pecho. que se, se quiere gastar casi el doble de lo que... Bueno, se quiere invertir, palabra gastar suena raro, o muy fuerte. No, se es quiere que invertir. es gasto, es que es gasto, compañero. Si, mientras, si, sigan poniendo, mientras sigan poniendo... Escúchame, mientras sigan poniendo... El burro atrás y el carro adelante, la cosa no va a funcionar, no es el técnico, no es el técnico. Que venga acá Jürgen Klopp, que venga acá Pep Guardiola, Guardiola el que tú quieras, ponle el nombre, que tú, Bielsa, el que te guste Gringo más. Gringo González. El cualquiera, Tribilín, cualquiera, va a tronar porque no tenemos base, no tenemos equipo. Y a, ¿Con quién va a, poner, ¿A quién va a poner en la cancha Pep Guardiola, por ejemplo? ¿Quién podría poner de arquero, por ejemplo? Dime si Lampe, su, bueno, su buen okay. amigo Lampe, Perfecto. su amado Lampe. Bien. Si es Eduardo Villegas, ¿a quién pondría de arquero Eduardo Villegas? A su Lampe. Exactamente. Si viniera a Tribilín a ser técnico de la selección, ¿a quién pondría de arquero? Vaya a Lampe. A ¿Te das cuenta que no es el problema el técnico? Ese es el problema. El problema es que tienes un Lampe. Contame, ¿tienes un Echeverry? ¿Tienes un Chichi Romero? ¿Tienes un Carlos Aragonés? ¿Tienes un Chocolatín Castillo, un Oscar no, Sánchez, no, un Marco Sánchez? Mostrámelos en, ¿dónde entonces están? Entonces, no compitamos. No, Listo. compitamos. Cinco años, compitamos, mil disculpas. Compitamos, pero sabiendo... No que no cierto, vamos a clasificar. Que, claro, que no la estamos haciendo Pongamos bien. jóvenes. No, Más o menos de 25 no. años para, empecemos para abajo. A, empecemos a trabajar hoy. Hoy modificamos la estructura para que de aquí a tres mundiales, esos chicos que hoy tendrán 11, 10, 12 años... Sean los futuros Echeverris, los futuros Cabezón Sánchez, los futuros, eh, lo que tú quieras, Cristaldo, Valdivieso, todos los que tú quieras, los que tú quieras. Pero ahora, ahora, ahora empiezas, hoy tendrías que empezar a hacer el Echeverry de aquí a tres eliminatorios. Entre tanto y cuanto usted y yo conversamos la problemática del balompié boliviano, ¿se acuerda que en esta semana ya se tenía que conocer al entrenador de la selección boliviana? Dijeron, la primera semana de agosto, decía, lo decía la Federación. Sí. Pues resulta que no hay entrenador. Conversamos con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, quien nos adelantaba quién va a ser el entrenador, cuántas carpetas, currículum se han revisado, quién es el idóneo para Bolivia, más detalles. El nombre del nuevo entrenador de la selección boliviana de fútbol todavía está en espera. En principio se había mantenido la premisa de que la primera semana de agosto ya se conocería el nombre. Sin embargo, los días pasan y nada es cierto. Sí, sí, estamos trabajando en ello, ya... Nos hemos trazado un objetivo y ese objetivo va a ser eh, logrado, alcanzado en los plazos establecidos, brindados. Estamos ansiosos para ya tomar una decisión definitiva y ponerse que ese cuerpo técnico a la cabeza de un DT pueda ponerse al corriente y a trabajar eh, eh, con todo lo que significa la planificación. Y la presentación también de la siguiente fecha FIFA, que todavía no tenemos rival, pero estábamos, estábamos eh, eh, exigiendo a la empresa que nos ha invitado que nos reconfirme para eh, que Bolivia pueda tener sus dos partidos de amistosos. Más de 100 carpetas, perfiles, currículums analizados y ninguno ha convencido hasta ahora. Los mismos candidatos de siempre, Bolillo Gómez, Gustavo Costas, los preferidos. Aproximadamente 180, no aproximadamente hay... Varios que varias carpetas que automáticamente han sido ya descartadas porque no cumplen con el principal exigencia que es eh, contar con la licencia pro no. Es un tema de presupuesto. Si bien la Federación Boliviana de Fútbol ha resaltado tiempo atrás de que se invertirá mucho más que en César Farías, sin embargo, se debe cumplir otros requisitos como infraestructura deportiva y demás peticiones de los entrenadores. Hay varias propuestas que se acomodan a, a eh, los presupuestos que está manejando la federación. Lo importante es eh, contar con un técnico que le interese el objetivo más que lo económico. Estamos ya, la verdad estamos en la recta final, eh, probablemente ya la siguiente semana tengamos eh, una, una posición ya definitiva para comunicar a todo el país. Bien, eh... ¿Cuánto puede variar el tema de contratar un muy buen entrenador para la selección boliviana? Hemos hablado del tema de las divisiones menores, por eso quise eh, tocar primero el tema de la Copa Evo, hablar de las divisiones menores, eh, aterrizar con el tema del entrenador de la selección boliviana y luego mirar en el ranking FIFA, ¿dónde está Bolivia? ¿Cuál es nuestra realidad? Eh, tenemos la imagen en sus pantallas, estimado gringo, mire, te comento que Bolivia está marcado ahí con rojo, es, es increíble, a mí me, me da mucha pena decirle que Bolivia está en el ranking número 81. ¿De cuántos, por... ¿De cuántos países? De, de 200 y más que están ahí. Bueno, en teoría... Tampoco, tampoco en... estamos tan mal. No, es que a mí me da pena ver que Honduras está por encima de nosotros. Honduras, un país donde el primer deporte es el béisbol. Gabón, Uzbekistán, Oman, Bulgaria, República del Congo. ¡Cabo Verde! Esos, en teoría, son mejores que los bolivianos. De acuerdo al ranking FIFA. ¿Usted comparte ese ranking FIFA? ¿Le gusta ver a la selección boliviana ahí en el 81? ¿Debatiéndose entre sube un par de puestos, baja otros más? Por supuesto que no gusta, ¿no? No es, no es grato ver a tu selección en un nivel tan bajo, ¿no es cierto? Pero, honestamente, y volviendo al tema riesgo de ser pesado, digo... Más me preocupa la desatención que se está haciendo al tema de la base... Es decir, aquí estás pensando, le pongo techo de calamina o le pongo techo de teja, ¿no? Yeah. O le pongo ese plástico que ha aparecido ahora. Viejo, Piensa primero cuánto cemento le voy a poner a la base. ¿Cómo voy a hacer las zapatas, los cimientos de la casa? Después pensarás en el techo. Haz primero el cimiento, después pondrás el ladrillo y después vendrá el techo. Bueno, aquí estamos deteniéndonos en si va a tener la chimenea circular o la chimenea va a ser cuadrada. Cuando no estamos viendo que abajo... No tenemos nada, o sea, nuestra base no es ni de ni es humo, ahí está, de eso es nuestra base. ¿La clasificación de al humo. mundial fue un espejismo? ¿Cuál clasificación el 94. al mundial? No, no, es que ahí hubo diferentes circunstancias, no pierdas Volvamos. de vista. Hubo, ya te digo, se alinearon los astros, se juntaron muchas cosas. ¿Suerte? No, Chiripa. no, no es suerte, no es suerte. Se juntó, fíjate vos, el trabajo de la Tawichi, que había empezado justamente 10 o 15 años antes la Tawichi, no sé si tú lo tienes presente, en la década sí. de los 80, cuando estaba en, iniciando la década de los 80, la Tawichi empezó a conquistar títulos internacionales. ¿Qué era la Tawichi? Era una escuela donde a, a los chicos desde muy chiquititos, 8, 9 años, sigue los, existiendo los reclutaban, los reclutaban, ¿no es cierto? Y los formaban. Les hacían que se cuiden los dientes, que no abren palabrotas, que sepan pegarle a la pelota, que sepan cómo usar el cuerpo, que sepan saltar, que sepan eh, tener agilidad, que sepan mover la, la cintura, etc. Todo les enseñaban a los niños a ser buenas personas, etc. Esa era la formación que se les daba a esos niños que en los 80 ya empezaron a dar las primeras satisfacciones. Esos chiquillos que en los años principios de los 80 ganaron títulos, recuerdo un título en Argentina, etcétera, disputaron torneos internacionales y, y, e iban y arrasaban, ¿no es cierto? Algo pasó con la Tawich, pero ya no es así. Bien, pero fíjate, a lo que voy es a lo siguiente. Esos chicos que en ese momento brillaron en esa categoría, chicos 16, 17, ahora claro, seguramente alguno dirá, ay, la edad Tawich, etc., pero dejémonos de historias. ¿De dónde provienen los Echeverris, los Platinis, etcétera? ¿No es cierto? De ese tipo de escuelas de formación. De Cochabamba se olvida de Enrique Japp. No me Otro, olvido, lo grande. tengo presente. En Enrique la fase había también un par que eran interesantes. No tenían la trascendencia de, de la Tawichi ni de la Enrique Japp, que, que tampoco está más, creo, la Japp. Uh -huh. Aparecieron otras, Pelota de Trapo, de William, etcétera. Pero digo, es decir... Son esfuerzos absolutamente aislados, ¿no es cierto?, que no responden a una estructura del fútbol, que debiera ser lo que haga el técnico. ¿Sabes qué técnico me gustaría? ¿Qué técnico? Independientemente de cómo se llame, independientemente de si llegó a un mundial o no, si ganó títulos o no. Pedrito. Que venga listo. y te diga X, ¿no es cierto?, y uh -huh. te diga, señores, yo vengo con este plan de trabajo. Este plan de trabajo la va a llevar a Bolivia al mundial de 2034. ¿Qué, qué es ese trabajo? Empezar en el semillero. Empezar a buscar y reclutar niños, ¿no es cierto?, de 8, 9, 10 años y que aquí, en este fútbol boliviano, me garanticen que va a haber campeonatos, que va a haber competencia, permanente, no un mes, dos meses o un fin de semana, no, permanente, ¿no es cierto?, con la participación de los chicos y vas a ver tú cómo va a empezar a cambiar la historia. Esperemos que no, sea así. No es milagro, no, no podemos esperar otro milagro, no va a haber milagros, esta vez no va a haber milagros, no viene habiéndolos hace cuántos años, fíjate. Posiblemente se va a ampliar el cupo de... Equipos que van a ir al mundial en Sudamérica ah, y también se puede, ir, ah, claro. se puede ir, se es que puede ir también por el trampa. tema de los grupos. Claro. El día que demás. vayan los 10 equipos de Sudamérica al mundial, fija que volvemos, ¿no es cierto? No pues. Es un no yo, eso, yo, yo le estoy dando es una, una posibilidad. ¿No? No, pero eh, pero no los importa. de la comebola están manejando. No Mira, el punto es el o volver siguiente. al tema de, lo, de la fase de grupos, el cuando Bolivia el, clasificó. No importa, esas son triquiñuelas. El punto aquí es el siguiente: mientras no hagamos bien las cosas, el día que vayan 9 de Sudamérica, ese uno que no va a ir, ya sabes cuál va a ser. ¿Por qué no hace bien las cosas? No nos engañemos, no nos aferremos a ilusiones, no nos aferremos al humo, el humo es humo, no hay más ni menos que Definitivamente. eso. Definitivamente, el trabajo se refleja en resultados. Bueno, hablando de humo, ¿qué humo nos van a vender este fin de semana en la Liga Profesional del Fútbol Boliviano? Hablando de humo, me, me hubiera querido pasar a la siguiente, pero bien. No, dile, dile. No, dile. no, no, no, no. Va, van, van, vamos por orden, el fixture, vamos con el ¿Sí? fixture, ¿dónde vamos. está la polla? sí? Porque Remy Conde tiene su palabra también en esto no, Peso pequeño, no es pero peso al fin no es Por nada, número 8, All War contra el Real Santa Cruz Usted, eh, a favor de, de la primera edición Dijo que ganaba el Creo que acá todos eh, Todos hemos afirma. dicho que gana el Oliver. Sí, yo también, No anóteme ahí ah, Yo también quiero entrarle qué ahí Vamos, ¿por qué, qué no quiere hacer valer claro. la palabra de Remy Alfredo Conde? Este ¿Esto cuándo es? ¿esto cuando es? Eh, hoy, a las 3 de la tarde, viernes Pues ahorita no, no, no, a o sea, las 3, 3 de la tarde. Salgo del noticiero y me voy para no, Usted en su Lamborghini llega en unos no 20 sabes. minutos. Mi Lamborghini del teleférico. Bien, eh, Oriente Petrolero contra Palmaflor. Sí, A la propósito, perdón, un paréntesis. Habiliten los baños del teleférico, please. Ayer vi un un señor que estaba haciéndose haciéndose y no, sabía qué hacer. ¿Sí? no, sabía no, Sí, un Un pequeño paréntesis. Eh, ¿decías, esta noche? Eh, Oriente Petrolero petrolero contra Palmaflor. Eh... 19-30 en el Tawichi Usted, Ustedes Nos... ambos le dieron Local, han, local Han coincidido, bien pues han, han, han pensado igual No, yo digo que empate Empate, Oriente Sí, póngame un empate, por, Ay, favor, por favor No te ve. Ya, dale sí. Sábado sí. Sábado, Independiente Petrolero contra Bill Sterman eh, Empate ¿Ustedes empate. qué dijeron? Eh, empate, pues obviamente Ah, ya bien sí. ahí Guavirá contra Royal Party 17-15 Guavirá ¿Guavirá? Sí. Nosotros dijimos local. Pastén dijo Guavirá. Todo es local, bien. 19.30 del sábado, Bloomington, Mayapo. Para una. el deportivo es local, para nosotros es empate. Eh, Blooming local. Local. Ah, estoy compartiendo. Eres es un chupamedia. No, lo ¿por feor. qué? En el domingo, vamos al domingo. Yo soy una persona que tiene que darle los. La razón a su jefe. Ya no, está bien. tengo que darle, tengo que darle la, la información verídica. Nacional sí, Potosí contra bueno. Bolívar, Nacional Potosí, pero 100 a 0. Eh, le voy a contar por qué. ¿Quién? Nacional Potosí. ¿Quién gana 100 a 0? Nacional Potosí. Ya. Ya le voy a contar por qué. Después de las tablas y demás, ya. le voy a explicar por qué va a ganar Dale. Nacional Potosí. Diez trongues contra universitario, Diez trongues. Aurora contra universitario, Aurora. Sí, hemos coincidido. El único en el que yo discrepo es el entonces el empate entre Oriente y Palmaflor. Sí, Después, bien. el deportivo y la primera, todos coincidieron en todo. Sí, es verdad. Así es. Bien, ¿Por tabla qué, de posición? ¿Por qué va a ser 100 a 0? ¿Por qué va a ser a 100 a 0 lo de por, Nacional sobre Bolívar? Porque por, van con los chulupis, como decían antes. Sí, van con los juveniles. Van con, van, van con la reserva. Con la reserva. Con la reserva. Bien. Para ser más polite, tener palabras más... Asertivas, porque de su chulupi me Suena hasta feo, gringo, por favor No, así se los llamaba los chulupis en su época sí, Cuando tú no habías Cuando eras un chulupi, sí, ahí los llamamos chulupis ahí. Bien, el caso es que Bolívar Nos sí. vamos a pasar, por favor, señor director A la nota número 10 ya. El caso es que Bolívar ha priorizado dos partidos Amistosos, pero mañana va a jugar Contra el Yurón, el plan del titular Y dejó algunos alternos Reserva acá en la Ciudad de La Paz Entonces La pregunta es ¿Con esa reserva le podrá ganar a Nacional Potosí? Yo creo que no. Yo creo que sí. ¿Se anima a apostar? Pero la que quieras, tú sabes. Otras yauchitas, ya que todo el mundo se ha comprado yauchas aquí, menos a este pechito, me hacen a un lado, entonces me siento eludido. Por lo menos el lunes Dale. tendré mi... Ya, perfecto. Muy tú bien. dices Nacional, entonces. Sí, ganan Nacional. Perfecto. Ah. Me vas a dar el empate, obviamente, porque juegan con la juvenil. Le doy el sí, ¿Me das el empate? Sí, el empate, Gracias. Gracias. Claro, claro que sí. Bien, eh, habló el entrenador de las reservas del Club Bolívar, el señor Walter Flores, quien no pierde la esperanza de hacer un buen partido frente a Nacional Potosí este fin de semana. El plantel titular de Bolívar viajó a Europa y la pregunta es, ¿qué equipo pondrá este fin de semana cuando rivalice ante Nacional Potosí? Se deberá improvisar y mucho. Estamos trabajando con 22 chicos, eh, de los cuales... Eh... Eh, 17, 15 chicos son parte de, de la reserva, los otros 5 chicos son parte del primer plantel, son chicos que han sido también parte de, de la reserva mucho tiempo, eh, Herrera, eh, Villarruel, eh, los chicos que, que han sido en su momento parte del proyecto desde el 2019, así que... Estamos trabajando con, con todos esos chicos y bueno, el sistema, nosotros jugamos el mismo sistema que juega el primer plantel. El entrenador de divisiones menores, Walter Flores, trabaja con un grupo de jóvenes. La idea es no regalar el partido. Tener un partido tan importante, eh, hoy por hoy, valga la redundancia, es el partido más importante de, de esta etapa de todos los chicos. No deja de ser un debut para varios de ellos, así que vamos a ir con toda la responsabilidad. Eh, ...a competir ese partido y bueno, esperemos que, que salga a detalle todo lo planificado. Para enfrentar a Nacional Potosí, Bolívar no es el favorito. Sin embargo, eso no significa que los celestes vayan a ser un rival accesible. Es más, se habla de poder dar una sorpresa en tierras potosinas. Nos enfrentamos a un gran Nacional Potosí. Eh, tiene jugadores de mitad arriba, con, con muy buen pie, gente fuerte. Estamos analizando a detalle eh, el partido les estamos haciendo conocer a detalle qué jugador tiene, qué características tiene individual y colectivamente a los chicos, para que en el partido no, no tengan sorpresas y, y sepan a qué, a qué rival individual y colectivamente se están enfrentando. ¿no? Revisando las estadísticas, casas de apuestas y demás, el 0,01% piensa igual que usted. Claro, son los que nos ven, pues, ¿no? 0,01. No, no, no. Ese, o sea, es, o sea, los fanáticos del Bolívar que piensan que va a ganar ah, a Nacional ya. Potosí, me refiero sí. a ese punto. Está muy bien. U usted le está apostando a Nacional Potosí en vivo y directo para Bolivia y el mundo. No, todo lo contrario. Ahora, ¿va a cambiar de opinión? Yo creo no que va a ganar Bolívar. Tú dijiste que Potosí va a ganar 100 a 0. Y yo dije que no, que Bolívar va a ganar. ¿Estamos claros o, o, está, estamos, o ya estamos. estás cambiando para no pagar la yaucha el lunes? No sé, ¿cómo, cómo prefieras? Gana Nacional ¿Quieres Potosí ¿Quieres cambiar ahora? Cambiamos No, no, no, no jamás yo, ¿Quién gana? Yo digo una cosa y ya. ahí me mantengo Bien. Sea bueno o malo, me mantengo ahí Gana Nacional Potosí Usted dice que gana Bolívar y le doy el empate más Exactamente, sí. esa es la apuesta Esa es la apuesta, esa es la apuesta. Sí. O sea, Yauchas el lunes para... Sí, pero para todos yo, A ver, votemos uno ¿ves? No, pues, dos no ponen pues tres cuatro no. aquí cinco, el que vota el que vota el que pone como en el tigre que han ya, pero pero si usted está convencido si usted está tan convencido de que va a ganar sí. Bolívar no debería temblarle la mano y el corazón para decir tiembla, que sí me tiembla todo no, pero todo. usted está convencido de que va a ganar ya, es Bolívar. Es como que yo te diga, ahora postemos pues, de Lolo, es que Lolo va a ganar. A ver, ahora dime, ¿qué, qué no va a ganar? No, yo sé que, a ver, ¿te yo sé que va a ganar. Arrugas, arrugas. No, Yauchas que... para todo el barrio de Obrajes, ¿no es cierto? Así es fácil, pues, ¿no? O sea que se va a escapar de la apuesta que este pechito no, le está no, ofreciendo no. a usted. Voy a comer una yaucha en tu nombre el próximo lunes. Eso voy a hacer. ¿Qué más? Bien, vámonos a la tela de posiciones. Bien, ¿Sí? así arranca la fecha 8, sí, por cierto... El tigre, puntero, y va a terminar así la fecha 8, acuérdense lo que les digo, ¿sí? Así, igualita, como está, claro, con otras cifras, con otros eh, puntos, ¿no es cierto? Y partidos jugados, pero atención que así va a quedar, ¿sí? Acuérdense lo que les digo. Nacional, no, es Always Ready, perdón por equivocarme con su equipo. Uno de sus equipos. ¿Segundo? El, el segundo, con 16 unidades, Bolívar con 13, yo creo que va a quedar simplemente con 13, Ruy pari con 11. Real Santa Cruz con 11, Aurora con 11, Oriente Petrolero, buen equipo, 10, y Guavirá con 10 unidades. Buen equipo, dices, ¿no? Tú sabes que Pastén es hincha de Oriente, pues, buen equipo. ¿Para qué esas chupadas ya, de Entonces, Blum. Ya, ok, vamos Blume. a la siguiente... No, no, me va a dar palo sin motivo. Siguiente, Gringo ha venido siguiente página por y, hora. Al ver que va a perder 12, somos 12 en control central, 12 yauchas, Gringo ya cambió la, la cara. ¿Quién Bien. está puntero de la segunda parte? Nacional Potosí. Exacto. ¿Quién es el décimo? Vilster, hermano. Realto. Sin técnico, ¿no, Bilster, Lo echaron a... a Álvaro, ¿no? se, se va a hacer cargo eh, Migliacho, el, el preparador de arqueros. No, por su cara no, no le gusta. No, no, Quisiera que sea, a momentos no, le hicieran ¿no? algunos primeros primerísimos planos a, a Gringo González. Ah, Hay pensé, cosas... que, pensé que a Migliacho ibas a pedir que le hagan un primerísimo plan. Bueno, en fin. <ríe> Eh, y, pero, ¿Pero van a traer otro o lo van a dejar a ese migliacho? No, no, no es, sé, es, es, Ese migliacho me parece que tiene un cerrucho bastante importante No sé, tengo esa impresión Finalmente Siempre que voy. Sí, entre él y los camarilleros, no sé Bueno, en fin eh, ¿Qué sigue? ¿Tomayapo? Con nueve unidades, puesto número once, blooming con ocho, el equipo que le gusta, Gringo González, Independiente petrolero con siete, Palmaflor con seis, La U de Sucre con seis y al Fondo Universitario de Vinto con dos unidades. y si ¿Cuándo, alguien... ¿cuándo podrías traernos, a ver, te voy a, te voy a avanzar en el desafío, si fuera posible la próxima semana ya con los resultados de la octava, el, el, la tabla del promedio para el descenso? Mire qué tan ¿Sí? rápido que soy. Vamos con la siguiente, por no, favor. No, no Claro, no usted no sé, me... Pero, Por favor, mal, es que, Remy Alfredo Conde, menos no, no que es cualquier trivilín. Menos mal que te dije anoche que la prepares. ¡Tabla <risa> sí, acumulada! Dale. ¡Tabla acumulada! Ver, Acá no se ve, va a definir... No eh, se ve muy bien. A ver si pueden ajustar un poquito el cuadro. Que es justamente la última parte. No hay que ver bolívares. Eso no interesa. Porque ellos ¿por están más no? allá del bien y del mal. Nunca les va a pasar nada a esos tres de arriba. Ya. Abajo es la cosa. Los cuatro últimos. Hay que en los cuatro o cinco últimos. ¿Pueden hacerlo con el cuadro? No sé. ¿Un zoom? Sí. Sí, zoom, sí se puede, bien, no aguarda, nos está diciendo acá sí, el compañero pacín, Sí, mira, eh, sí se puede, mira, eh, qué tenemos, maravilla Tenemos un equipo que hemos traído de la NASA, ese último que hace compresiones, ¿no? Es capaz que funciona El ver, departamento de ese, producción Apretar el botón verde de, de por... Bien, yo, yo tengo muy buena vista, le voy a ir adelantando, por estimado favor, gringo ruego, sí. Claro que sí, bien, eh, Bilsterman, qué lamentable, ¿eh? está con 28 puntos Está en la zona del descenso. Ya. Es terrible. Y Aurora también. Está, también Aurora, fíjate. está con 11. Es que yo quería partir los cuatro últimos. De, ¿Desde dónde cuentas? ¿Desde los que tienen menos de 30 puntos? ¿Cuáles de, están comprometidos? Los que están comprometidos en este momento son desde los que tienen 29 unidades. Sería desde Guavirá. Porque entre, el, entre ese y el último son, ocho. son simplemente 8 puntos. Dos, tres partidos. Dos, tres partidos y ya está ahí pisándole la cola. Bueno. Guavirá con 29 puntos, Real Santa Cruz con 29, Aurora con 28, Bilstermán con 28 puntos, eh, luego está Tomayapo con 27 unidades, Independiente con 25, La U de Sucre con 22 y Universitario de Vinto con 21 unidades. Parece, Estos tienen... parece, parece que esta conversación tiene un partido más, ¿no? El, el, el... El universitario de Vinto tiene un partido menos ahí en tu tabla. ¿Qué eh, ha pasado? Todas están con 23. Error, eh, voy a llamar seriamente al encargado. ¿Por una campaña para hundirlo al club de, de Vinto? Ya sí, no, estoy dando no, no, no, vaya, no, no, no me cae. Honestamente, no merecían subir. Hacen quedar mal al balompié boliviano. Y es el candidato que va a descender. Acuérdese de estas palabras. Hoy, 5 de agosto, ya. viernes 5. ¿Qué día estás viendo a Vinto? ¿Me dijiste? Te van a ir a esperar a la terminal de buses los, los hinchas. Bien, para eh, darte un saludo efusivo Al final no, no, no, no hicieron el zoom Nada. Tanto nos hemos alabado sí, Tanto bueno. hemos traído ese equipo de la NASA Gracias a mi buena vista tiene que adelantarle dale. a mi amigo gringo González Muchas gracias. Ahí está entonces Veremos el lunes cómo se pinta la situación Ese es el la, de, la, la última, final. permítame la última Con todo gusto. ¿Va a aceptar la apuesta para todo el staff? No, no la aceptaré no. No. no, pero si está tan seguro de que su equipo va a ganar O que Bolívar va a ganar No la no aceptaré No tenga miedo La pregunta es, ¿vas a aceptarla? No la aceptaré ¿Alguna otra pregunta, doctor? Yo sí la sé. Es más, si Bolívar gana, yauchas para todo el departamento de producción. Comprometido, siempre. No, está todo bien, todo bien. no dije nada, hombre. Estoy dadivoso. Eso me yauchas para todos. ¿Qué? 50 yauchas. Son 50. Son, somos 12 en el departamento que estamos trabajando en este. Arrugó. Empezó el arrugue. Empezó el arrugue. Sí, ya, 50. También, ya 50 listo. Y quiero, verte, quiero verte. Quiero verte. Dale, si sí. algo pasara el fin de semana y. Sí. 52, perdón. 52. Exacto. Escúchame. ¿Quién va a ser campeón de la Copa Evo? ¿Qué te tinca? River Plate. River Plate? Sí. Yo creo que Sao Paulo. ¿Otra apuesta? No, no. No, pues no, vas no a por quedar, favor. Te vas, vas a tener que vender tu moto para pagar las 500 yauchas que vas a perder. Déjalo ahí. Gracias, Gring. Te voy el lunes. Es un placer. Cuidado. El lunes estamos presentes. Lindo fin de semana. Lo propio. Cariño a doña... A doña Gregorio. Le hago presente. Sale. Gracias. Señoras, señores, hemos completado nuestro... Otra vez. ¿Qué tiene? ¿qué, veces? Que Tres yo veces lo he, Este pechito goleador ha patentado este, este, este gesto que es hasta aquí. Se terminó. Sí. Hasta acá la información deportiva ¿Eso es tuyo? Ahora que otro me haya robado Uno que no conozco Y que digan que es de él Otro cantar Yo siempre he sido original O sea, no puedo hacer esto No, no <risa> No, no, yo no he dicho ¿Cómo, que no ¿cómo, tengo, ¿cómo, ¿Cómo tengo que terminar el sector de deportes, de eh, don Gringo? esto, Señoras y señores Esas las noticias del deporte Hasta el lunes ¿Para qué hacer tanto? No le gusta eso, no Gracias, chao, nos vemos el lunes.